Dale, Ay, Dios mío. señores en, en otro tema eh, el movimiento urbano aquí local picante picante picante con una tiradera hoy que salió de Mr. Dionio, una leyenda urbana de aquí una persona que ha recorrido el movimiento fue algo que empezó en la plataforma de la familia musical en plataforma donde yo le hice una entrevista a la mole y la mole acabó con Miter Dioni y el, el empresario musical Bazooka Music Diciendo que Miter Dioni con esa barriga y con la edad que tiene no iba para parte que lo que, se, que lo que tenía que quedarse era comiendo fritura Donde Miter Dioni en una entrevista también que yo le hice De la familia musical respondió diciéndole a la mole que él no tenga él, que no tenga asociado, que él lo que tiene en su música y que él salió, tenía 10 años retirado, y salió ahora y se le puso adelante a todo el mundo y que por eso es que yo tan dolido. Entre discusión y ese tipo de cosas sale lo que esta tiradera pa mi mi y lanza tiradera a la mole y a los asociados, supuestamente los fracasados, ¿sabes? Los asociados son los fracasados ahora. Señores, y las redes picantes aquí en el movimiento local que siempre se enciende con esa chipita ese tipo de cosas, tú me dices yo te digo. Son dos, son dos mayores de la Lodo, pasanlo Tú sabes que son ya de aquella, de aquella época, están intentando ahora hacerse sentir entre los jóvenes, entre las nueve escuelas y la están aplicando. Miren cómo estamos hablando de ellos. Mira, eh, Mr. Dioni es una leyenda urbana en el Cibao completo. ¿Me explico el Cibao? Porque en esos tiempos que se grababa con un cassette, Mr. Diony salía a grabar a la vega con un DJ que solo le grababa a él. Oye, oye eso. Y aquí en San Francisco solo grababa a Mr. Dioni con ese DJ allá. Pero, ¿qué pasa? Que de este lado teníamos al productor de productores, a Don Miguelo, Miguel, que no le grababa la vieja escuela. Usted tiene vieja escuela y Corillo el Puente. Eran dos bandos diferentes. O sea, tenían sus bailarines, tenían su estudio, todo el mundo. Mr. Dionis viene de ese tiempo. La vieja escuela. Es más antigua que el corillo y el Puente, porque el Corillo y el Puente sale cuando Don Miguel decide eh, soltar a Dionis y esa, esa gente. Claro, es un poco de historia de aquí del movimiento. Y en ese tiempo, desde ese tiempo, viene Mite Dionis matando la liga. Sí. Igual que Don Miguel, pero Don Miguel lo corrió con la suerte que era más comercial. Sí. Por eso le dice eh, el Tupac del género a Mite Diony porque es más rap. ¿Me ¿No entiendes? Sí. Sabe tirar, tiene toda su consonante. La mole también es de ese tiempo. Y para mí son mis amigos los dos, yo no, no voy, no. Sí, sí. No, no voy a opinar en eh, ninguno de los dos, porque los dos son mis amigos, pero que gane el mejor. La mujer asociado, Mr. y Bazooka sí. Music. Un saludo a nuestro hermano Andy de Bazooka Music. Triple, sí, Mr. Diony, 10 años fuera de la música por cosas familiares, ese tipo de cosas. Se perdió muchas oportunidades Mr. Diony y ahora regresa con varios temas comerciales y está tiradera. Así que ya usted rompiendo. Neto. I'm gonna go get